¿Qué tal mi gente linda de Barranca Bermeja? El saludo superficial y bueno, contentos, felices, agradecidos con nuestro buen padre Dios porque nos permitió subir a la ciudad de Aguachique, representar y dejar muy en alto el nombre de Barranca Bermeja. El amigo Jordi Muñoz con el número 85 quedó en el podio, quedó en el podio en el tercer lugar representando muy bien a Barranca Bermeja en la primera posición, el menor de la ciudad de Bucaramanga, así le decimos. Y en la segunda posición, el amigo Andrés Villamizar de la ciudad de Cúcuta. Así que bueno, estén muy pendientes. Eh, se viene la válida en Girón. Así que estén todos muy pendientes de la C10 Televisión para que estén informados de lo que sucede de los deportes a motor.